Bueno, como iba diciendo, soy Ana. Soy enfermera del Centro de Salud de Bailén. Y hoy he venido aquí para trabajar con vosotros en la prevención de violencia de género. Para ello, os voy a contar un cuento. El de la garza y el pez dorado. ¿Estáis preparadas? Sí. Bueno. Ella había volado como una gaviota en la playa, como un gorrión en la ciudad y como un águila en las montañas. Había probado diversas plumas alas y pico, hasta que llegó a la laguna, convertida en galza. Las aguas eran de color turquesa y estaban rodeadas por una espesa capa de barro. Vio brillar algo en el agua y se paró y hundió sus patas en el lodo arcilloso y miró su reflejo en el agua y, de repente, asomó la cabeza. Era él, el pez dorado, con sus magníficas escamas. Los dos se miraron y quedaron asombrados. Se contemplaron boquiabiertos. ¡Oh, qué alas! ¡Oh, qué escamas! ¡Oh, qué pico! ¡Oh, qué aletas! Hablaron de sus aventuras, ella por el aire y él por el agua. El sol quemaba y endurecía el barro, donde ella hundía sus patas. Él se dio cuenta enseguida, pero no quería que aquel momento tan especial terminara y decidió seguir hablando. Y cuando ella quiso alzar el vuelo de nuevo, comprendió que estaba atrapada y se asustó y le pidió al pez dorado que saltara en el agua para que al salpicar el barro que le rodeaba, este se ablandara y así pudiera volar y volar. Él se enfadó mucho y le dijo que era muy mala amiga por querer dejarlo solo en aquella laguna solitaria y alzar el vuelo. La garza se quedó sorprendida. No sabía qué era lo que estaba pasando. Y de repente, el pez dorado se hundió en el agua y apareció y le trajo un pequeño pez. La garza que se quedó sorprendida. Ella, agradecida, se lo comió y pensó, es un buen amigo. Le había traído comida y siguieron charlando y riendo encantados. Al atardecer, la garza comenzó a hablar la tormenta. Explicó que cuando lloviera, el barro se ablandaría y podría liberarse del barrizal donde había metido sin querer y así podría volver a volar. El pez dorado se alarmó. La garza se marcharía. Esto no podía suceder. Y entonces se le ocurrió irle quitando las plumas una a una, despacito, con pequeños mordiscos de amor. Así la garza ya no podría volar. Y él la alimentaría y la cuidaría y siempre estarían juntos. Ella al principio no le dejó, pero el pez dorado le explicó que le iba a quitar las plumas que estaban enganchadas al barro, para que así pudiera soltarse y volar antes. El dorado empezó por la pluma de abajo, que estaban en el suelo arcilloso, como le había prometido. Pero poco a poco fue subiendo y subiendo hacia las plumas superiores. Alfredo, ¿me permite? Claro, voy a ver qué le pasa. Ya me quedo yo con la clase. Hola. Hola. Soy Ana. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángela. ¿Qué te pasa? ¿No te ha gustado el cuento? No es eso, solo que me ha parecido conocer a la garza y al pez dorado. Conoce a alguien que se está quedando sin plumas por culpa de un pez dorado, ¿verdad? No te preocupes, Ángela. El cuento de la garza y el pez dorado tiene un final feliz. Seguro que tu garza también sale volando. Venga, tranquilízate y cuando esté mejor subes a clase, ¿vale? Venga. ¿Qué te pasa, Ángela? Nada, ¿por qué lo dices? Porque tiene la energía sonrojada. Y siempre te pasa cuando te enfadas. ¿Qué me pasa qué? Que se si te pone la energía sonrojada. Estás enfadada. No, bueno. Sí, lo que pasa es que no sé muy bien con quién. Es por lo del dorado y la forma de la gafa, ¿verdad? ¿Y tú cómo sabes eso? Ya conocen mis facetas de las detectives. Bueno, y que esta mañana se me ha olvidado ir al baño antes de salir de casa. Ya, claro. Mi madre me dice que solamente vaya al baño del cole si es necesariamente necesario. Así que he analizado la situación y he llegado a la conclusión de que esta era una situación necesariamente necesaria para ir al baño. Así que al pasar por el pasillo y por casualidad he escuchado tu conversación con esa señora vestida de urgencia. Por casualidad. Pues sí, tiene que ver con ese cuento que nos ha contado Ana y con la escalera que ha dibujado en la pizarra. Un cuento, os cuentan cuántos insectos. Pero no es un cuento guay, ni de príncipe, ni de princesa, y no me ha gustado. Y de lo que has escuchado, ¿qué es lo que no te ha gustado? Mientras Ana nos iba narrando la historia, yo iba subiendo peldaño a peldaño en la escalera. Y me he dado cuenta de que la garza y el dorado son como mis padres. Mi madre está atrapada, mientras que mi padre le está quitando las plumas poco a poco para que no pueda volar. No me entero muy bien. Tu padre más bien se parece a ese actor que hace de en esa serie de cosas extrañas, pero sin bigote. ¿Pero a un pez dorado? No, tontaina, no. que mi padre se comporta igual que el pez dorado de la historia. Y lo peor es que mi madre no se está dando cuenta. ¿Que no se da cuenta? ¿Y por qué no se va a dar cuenta? Pues porque si se diera cuenta, no le dejaría que le quitara las plumas, ¿no crees? Elemental, querida Anzuela. ¡Ya lo tengo! ¿Y si hacemos que se dé cuenta? ¿Cómo dice? Claro, si ella no lo pilla, nosotros le ayudamos. A ver, ¡cuenta! El otro día pone un documental lado sobre los escape rooms, unos juegos de aventura ...que consiste en encerrar a un grupo de jugadores en una habitación... ...donde, para poder escapar... ...deben de resolver enigmas y acertijos relacionados con una temática en concreto. Déjalo, si sí. Estos eran tonterías mías. No, Ángela, en serio. Unas chicas se ven flipando de un escape room de Harry Potter. Tenían que resolver el enigma de la piedra filosofal... ...para poder escapar del Lord Voldemort. Sigue, sí sigue. Está claro. Tenemos la temática tenemos el grupo de jugadores. Bueno, en este caso solo es tu madre, pero yo no creo que pase nada. Y también tenemos al villano. Solamente nos falta inventarnos los enigmas y los acertijos para que tu madre pueda escapar de la habitación. Fácil. Le pediré que juegue conmigo al Skyrim. Le dices que si quiere recuperar la libertad, tendrá que resolver los acertijos. Te grabas un vídeo y se lo mandas, en el que le darás la primera pista. Quien cree que se merece todo se equivoca como un bobo. Centra las energías para averiguar quién lo merece de verdad. Pues tú, mamá. En la siguiente pista usaremos el truco del party Ancó, el de la gafa roja. Para, para. ¿El party Ancó? Sí. En el papel escribiremos un montón de palabras en rojo y amarillo. No valen nada, no sabes, Insulto, amenaza, agresiones, etc. Y en azul sabes justo en el centro, ahora que lo ves, no aguantes más. Si no haces caso, helada te quedarás. Y arriba en negro la pista, verde, amarillo y... Vale, ¿Y el apito de frigorífico que ponemos? Para algunos, este es tu lugar. A partir de ahora, de ti depende que se las tenga que apañar. Si la palabra oculta logras descifrar, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mientras que hablaban, reían y rozaban sus cuerpos, las plumas caían al agua, al suelo, surcaban los aires. El pez cada vez salía más a la superficie y entraba más en contacto con el aire y sus escamas se resecaban. Tan obsesionado estaba con ella que olvidó que él solo podía vivir respirando dentro del agua y en el último segundo de vida que le quedaba. La miró a los ojos y se hundió en un profundo sueño. Al despertar, se vio rodeado de agua, de lodo y plumas. Ella surcaba los el cielos, medio desplumada, pero libre. ¿Qué había pasado? La tormenta descargó gran cantidad de agua y había llenado la laguna, llegando hasta donde estaba él. Había revivido. Suspiró y se hundió en las aguas del lago turquesa, con un escalofrío de miedo y de alivio. Una obsesión casi le lleva a la muerte. Una poderosa atracción por poseer la amistad de la garza le había vuelto loco, y ahora sabía que ya nunca más volvería a verla.